Buenas noches vecinos y vecinas de Hurlingham, Buenas noches a todos los que siguen la hora de Urlingan. Estamos desde acá, desde Capital Federal, eh, Villa Pueyrredón, en del... el Club 17 de Agosto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ustedes pensaban que no íbamos a venir. Mire, estuvimos así porque hace un frío terrible. <risa> Estamos la acá con un poquitito de eh, Estamos acá frío. con poquitito, mucho frío. Pero bueno... Este, partidazo, ¿eh? Partidazo. Le vamos a, a mostrar de dónde estamos puestos. Muestre, muestra ya. Y lo bueno, que se ve, se ve enterita la cancha. En está el, muy linda. En este, en este el club está siendo de local Caballito Junior. Sí. Y en el día de hoy recibe a Hurlingham porque el fin de semana se votó y eh, se suspendió toda la fecha. Todo. Ajá. Se suspendió todo. Pará. Está bien. Entonces... Eh, hoy estamos con Urlingham sí. y mañana vamos a la Malfitani porque Vélez recibe a San Martín de Bursaco. Diga. En Vélez Arfil, yo como me dijiste los Panchos, pensé que había calentito los Panchos, decías uno. No, vamos a hablar en serio, un segundito. Total, si Tinelli puede hablar, yo también puedo hablar. Eh, el otro día, el otro día, no hace unos días atrás, me acordaba de una frase de alguien que se llamó José Artigas que dijo... Nadie es más que nadie. Eh, cuando uno vota pasa eso, es decir, nadie es más que nadie el voto, cada voto vale un voto. Nadie tiene más poder que nadie y eso está buenísimo, es excelente. Hace que cada voto está representando a una persona. Ojo con el, con el coche. Cada voto representa a una persona, por lo cual cuando... El resultado que salga del acto electoral, que es lo principal para la Constitución de la República, del Estado de Derecho y de toda la organización que nosotros tenemos, este, es fundamental. ¿Qué cosa es fundamental? El respeto. El respeto es fundamental. Nadie le va a pedir a un funcionario que te ame. No, yo le pedí que te respete. Nada más que eso queríamos decir. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos cuesta, laburamos todos los días, vas, haces un montón de cosas. Luego, este, eh, cumplís con tus obligaciones en todas aquellas que puedas y en las que no podés, verás qué lo que haces. Luego, este, cumplís con, el, con la responsabilidad mayor del ciudadano, que fue lo que hicieron todos los que estaban empadronados que fueron y votaron. Y estuvo lindísimo, porque había pibes chicos en nuestra familia y hubo un montón de pibitos que fueron a votar por primera vez, incluso viejos que no habían ido a votar acá, este, así que mmm, nos gustó que la gente fuera a votar, luego el resultado es el que la gente decidió claro. es decir, no hay un invento eh, por lo cual cuando termina el acto eleccionario los funcionarios y sobre todo el presidente de la república deja de ser candidato y se transforma nuevamente en presidente de todos los argentinos entonces él le tiene que deber mínimamente el respeto y decir, qué sé yo Qué bueno, que todos vinieron a votar, pero no venir a decir que después las cosas terribles que pasan sean por culpa de que alguien haya votado qué o cualquier cosa. Me parece que cada cual tiene que hacerse cargo del trabajo que él asumió hace cuatro años atrás. Nada más que eso. Perfecto, eso es lo que pensamos desde la hora de Hurlingham. Mm. Y los chicos que van a jugar para Burlingame son, con el número 5 Martín Contreras, con el número 7 Lolo Suárez... Con el, con el número 10, Diego, Diego Galera. Con el número 12, Lucho Tranto. Con el número 14, Federico Correa. Con el número 16, Nahuel García. Con el número 9, Luis Porto. Sí. Con el número 15, Julián Combina. Con el número 18, Gabriel Muñoz. Con el número 1, Martín Bragassi. Y me faltan... Con el número 6, Matías Barrelo. Con el número... Y con el número 13, Hernán Sosa. Después los chicos de.. Los chicos locales de Caballito. Sí, vamos. Con el número 1, Ezequiel Gómez, con el número 2. Federico Milano, con el número 3, Sebastián Moyano, con el número 5, Alan Gómez, con el número 7, Sergio Estigarribia, con el número 8, Luciano Vega, con el número 10, Tobías Subieta, con el número 9, Brian Waldman, con el número 13. Patricio Boucar, con el número 15, Alejandro Coatus, con el número 17, Rodrigo Sarán, con el número 11, Facundo Parejas, con el número 22, Gabriel Pecori, y con el número 20, Lautaro Pobreta, Pobrete. Muy bien, pobrete, bueno, Vamos a perdón. comenzar el partido, la pelota, ¿quién tiene la pelota? El Lolito. Ah, va a arrancar el partido toma que tenemos acá. Quizás no se vea demasiado bien acá el arco, este, pero la toma que tenemos es una toma lindísima. Un saludo Con... muy grande siempre a toda la familia Villarejo, Gustavo, un genio total. No sé qué me puso un signo ahí, se está pidiendo dos cafés. ¿Son dos cafés? Ah, no es nada. Va a arrancar, vamos a ver Hurlingham. Y Nosotros después nos ponemos futbolistas. estamos desde Capital, desde el club 17 de agosto, que nos recibió muy bien. Y arranca nomás y que siempre sea futsal a través de la hora de Urlingan. Y sí, como siempre digo yo, la parte gastronómica. Se viene la primera para Urlingan, ahí está Lolo. Se viene la primera, Ragio. Lo cortan, recupera Lolo sin falta. Ragio cabeza. Y el arquero, el arquero, el arquero, del caballito. Yo ya fui al buffet y el buffet está de primera. Rico café, Pero No, porque de, y vamos abajo, a transmitir fui, de ahí vamos a transmitir de Se viene el primer ver, remate y se va afuera y aparte me, de gustó, para el local. me gustó el ángulo y la toma que tenía acá con la luz puesta me encantan los pisos de madera que se parecen, es un club viejo está viendo eh, después detalles de arquitectura del techo bien, bien la presión de Hurlingham se viene, se viene, hay que aprovechar estamos desde acá se ve todo fecha, fecha 22 ya perdió comunicaciones que le sirve a Hurlingham ya perdió Ituzaingó y Hurlingham quiere ganar para salir de la zona de abajo. Se viene Ragio, la pelota que se va, dice el juez. Y el techo también, ¿no? El techo tiene... como El, el techo está... son cabriadas, son cabriadas de madera, tiene sus años, ¿eh? Sus años, pero muy bien cuidado. Después el piso, el piso es de parqué pero parqué de, parqué de el como posta, tu casa el posta el posta parqué de antes muy bien cuidado también bien, bien Hurlingham, bien la arqueza. presión me di cuenta que tiene no sé, si, no sé si es un plastificado creo que debe ser y después la pintura muy bien se destaca y resalta toca, toca, corner. córner, córner, córner mm, desde acá me parece que tocó el, el arquero pero bueno, sí, al saque ya, pues, de arco estamos, estamos transmitiendo se viene de el caballito hurling. La hora de Urlingan, deportes No es falta, no, la pelota no se va, le tira un caño sí. muy bien Diego Ahora le tiran un caño a Lolo Recupera a Urlingan, la pelota se va y es lateral en mitad de cancha para Caballito Estamos transmitiendo a través del streaming de Facebook La hora de Urlingham, Deportes llevando el espíritu de Urlingham Ese espíritu deportivo, ese espíritu del oeste Que parece que vamos a dejar de ser una isla lindo! parece ¿Cómo? Cómo se de no, que vamos a ser una isla. Yo puedo cantar así si no es... pero... <risa> Federico... Mira, Federico es un flor de vago. Está... Mira cómo está sentado transmitiendo y yo tengo que estar de pie. ¿Qué tipo este, por favor? Federico no venía a hacer cámara. Yo me siento así me tiro para atrás. Se viene el caballito que ya mueve. Vamos surlingham, vamos. Se viene el caballito. No cobran falta, no cobran nada, así que sigue. Se viene el zurdo. Y eso sigue falta. Acá se ve clarito. Eso este sigue acá. falta. La cancha es más chica que nuestra casa, que es el Estadio Municipal. Esta cancha es más chica, ¿eh? más cortita. Falta para Urlinga. No hay cancha, cancha, no hay... Hasta ahora no he visto cancha como el Estadio Municipal. Acá, acá estamos cómodos. Acá igual. estamos cómodos, en eso sí, en eso sí. No, por favor Alejandra Cardoso, este, gracias a ustedes que miran. Nosotros que somos los reyes de la improvisación. Los... La cuarta, la cuarta sí. de Hurlingham ganó 4 a 3, la quinta empató 2 a 2, la tercera acaba de, de ganar un partidazo. partidazo 5 lo vimos. a 4 ganó Hurlingham y ahora estamos con la primera. Y el jueves, sí, el jueves se completa con sexta, séptima y octava desde y, la cancha de Caballito y cómo nos gusta girar y dar vueltas por todas las Se canchas Caballito la saca bien, la defensa de ah, Urlingan por... y el remate y lucho y lucho por dos y lucho por tres falta sobre el arquero falta contra el arquero y sale Urlingan desde abajo y cómo nos gusta dar vueltas y girar y andar dando vueltas por todo el conurbano y por Capital Federal que donde vamos nos saludan, porque los pibes ya nos conocían ya no, sí, nos, conocen, eh, nos, conocen, eh, nos conocen los árbitros los árbitros, guarda con eso. Nos conocen los árbitros. Así que nada, yo ya arreglé. <risa> yo los miré a un árbitro y le dije, ojo, metro, con lo que haces. Yo ya arreglé y le dije, tiene que ganar Hurlingham. Se viene caballito. Caballito se viene a caballo. Bueno, pelota al arquero, pelotazo. Al pivot. Nada, nada, nada. Saque de arco para Hurlingham. ¿Pelota Lolo? A ver. El le va, Lolo levanta los brazos. Está el pidiendo, arquero quiere, lo empuja. Hacer la... el, anque, el arquero lo empuja. De acá se ve todo. Sí, de acá se ve si todo. Si quieren un bar, estamos nosotros, dijo de... El Lolo quería hacer la gran silba, ¿viste? En Vélez se le ponía, se le tiraba al arquero para buscar la falta y lo empujaba y se hacía como que se caía. Y bueno, a todo esto el lateral en ataque para Urlingham. A todo esto, El remate, el paso y el arquero muy bien. Se viene. Se viene caballito ojo, por la ojo, contra. La vuelta, muy bien bien con el queda. pie, Lucho, y se viene. Ahora es contra contra que te contra. Se viene Ragio. Lolo, Lolo, Lolo. Qué suerte que no estamos allá de acá lado. Porque la pelota se fue por abajo también. Vamos con la dos, Vamos con la 2. Vamos así. Dijo dos. 16 minutos para terminar el primer tiempo. Estamos de Capital Opa. Federal. La pelota... Decir que está rollo. Decir que está rollo. Decir que está rollo. así moviendo. Qué jugador, qué jugador. En toda la cancha. Un jugador de toda la cancha. Un, distinto. <risa> un jugador un distinto. Un distinto le dice. Dice, ¿usted qué quiere? ¿Una cansa pelota común o un distinto? Se sí, viene aquello, de todos los clubes. Se viene Burringan ahí me gusta, a me ver, gusta, ver, me ver, gusta. Ver, me ver, gusta. Ver, y la, la corra, pelota que ver, se le va, no. Se va está rompero. atento, está atento el uno de caballito. ¿Quién auspicia este partido? No lo auspicia a nadie <risa> Nosotros no tenemos auspiciantes Nosotros lo que tenemos son Ganas emprendimientos, gana emprendimientos que nos acompañan En el papel, en la web en Salió la obra de Hurlingham Deporte ¿Y salió cuál fue el tema de etapa? De... El tema de etapa es que El fútbol gaélico De la República Argentina salió campeón mundial ¿Y de, y... ¿de dónde es eso? Y la mayoría de, ¿De los Urlingan? jugadores son de Hurlingham, Son Odio. de Sterling Así que vos fijate cómo son las cosas Y somos debemos ser la única publicación Que le da bolilla al fútbol caélico Porque Explica nosotros un poco mismos, fútbol gaélico. El fútbol gaélico mira es una mezcla Es una mezcla de volei, es una mezcla de fútbol la, Se juega con una pelota redonda Se pica, se patea El arco es una H Cancha de rugby por eso Cancha de rugby con arquero claro Con arquero Abajo un arquero abajo. Tienen si tiran valo, por arriba es un punto y claro, si le meten si el gol por, por abajo, abajo son tres. Son tres puntos. ¿Cómo? Muy a entretenido. No a, voy a, poner a jugar al fútbol gaélico. <risa> <Pero> Escuchame, lo <risa> No <risa> ni a la bolita, Federico. ¿Qué te venís a hacer? Dale. Se viene Burlingame que saca arquero jugador y vuelve Lucho. Ahora sí, Vas un paso para arriba para el Lolo. Lolo con la cabeza y. ¡Eh! Y bueno. Pasa nada, el juez se va a acercar. Nada. No pasó absolutamente nada. Mira, el juez le está diciendo, mire. Hace frío. Usted, salió así, ¿Usted tomó la decisión de salir así en la jugada? Mire, por esa decisión que tomó, ahora le fue mal. No sé a qué se parece. No sé a qué se parece. Analogías del deporte y la vida comunitaria. Seguir el caballito, la pelota y nada. Porque la vida te la tenés que tomar con humor. Porque si te la tomás con la amargura... Si te la tomás con amargura después te transformás en un mal perdedor. Y se viene Burlingame. Martín Contreras que traba en mitad de cancha le se viene ahora. ¡Bien! bien. No. Nada, nada, Vamos, nada. Arriba, Burlingham. ¡Bien, bien! Todo Burlingame, todo Burlingame. Lateral defensivo para el celeste. Miró si un día para mí es me emoción el lateral defensivo para la Celeste me mes saca hace... sacan la patada ¿Qué están transmitiendo? ¿Qué están buscando? Están buscando de vuelta armar la jugada parece que es negocio están jugando con arquero, jugador ¿Bien? Bien Lucho, bien Lucho ahora no puede jugar más Lucho, vamos ahora sí, Lolo Ahí no le cobran la falta. Lolo, Ahora se viene ellos. Y bien la marca y arriba del travesero. Lucho. Lucho está tremendo toda la noche. Que lo vemos, cómo taja este chico. Bien, bien, bien. Presiona. Ahora los que presionan son ellos, es caballito. Ahí lo suben. Hay que revolearla. Quiere seguir jugando, no puede. Falta. Plancha sí. Plancha juez. Tiro libre para Burlingame, de mitad de cancha. El juez con la mano en el pecho dice, acá mando yo. Así no me juegan, ¿eh? Para los distraídos, esto es la división C de Futsal AFA. Esta es la para división C de la Asociación del Fútbol ah. Argentino. Estamos acá, en la capital federal, en sí, el sí, barrio... Sí. ¡Ah! Y era buena, era buena la jugada. En el barrio de Villa Puirredón transmite para usted angelicalmente la hora de Burlingame Deportes gratuitamente. ¿A través de qué? A través del streaming de Facebook. ustedes vieron que pusimos arriba la hora de Burlingame el lobito, así no nos chorea más la imagen. Bien, bien, bien, bien. Bien la defensa de Burlingame. Martín H, nos saluda Martín H, dice, hola Fede, ¿cómo va la primera? Van 0 a 0. 0 a 0. Ganó, ahora que Martín, por ejemplo, se prendió a la hora de Hurlingham, prendete a la hora. Prendete a la hora como Martíncito. La, la cuarta ganó 4 a 3. ¿Qué más? La quinta empató 2 a 2. ¿Y qué más tenés? La, y la tercera ganó un partidazo, ¿Partidazo 5 a 4. Casi Mano comemos un flor de pelotazo. Y, lo, y Casi, y casi más más Mano rompe el se arranca de lugar, en la cabeza. Todo. Se viene el Lolo, Martín Contreras, el Lolo. Nada, nada, nada, nada. Al número 7 le van a decir que se calme. Muy hablado, caballito, muy hablado. En caballito, Ico, todos, Ico, los, Ico, Ico. Todos, los, todos los clubes en caballito, todos se pintan de verde, todos vienen con color verde. Ferro, caballito, todo todos vienen así. Martín Contreras que la pelota no se va. El arquero y el arquero a cualquier lado. El arquero quiso sacar rápido, seco. Está se bien, equivoco. Pero, pero es buen arquero. Es buen, arquero, buen arquero, Muchas, Muchas jugadas el arquero. En esta se equivocó. Deben ser jugadas preparadas a través de Lucho. Viene otro pelotazo. El número 10 con la cabeza, muy bien. De vuelta, de vuelta con Diego. Ah, y es pelota de Hurlingham. Seguimos en ataque. 12 minutos para terminar el primer tiempo. Que ya te querés decir? ¿Que querés ir al buffet, te ¿Querés clavar un pebete? Son riquísimos los pebetes acá. Tienen pebetes, sándwiches, empanadas, pizza, cualquier cosa tienen. Buena atención, no. máquina cafetera, tipo locomotora. Bien, un poco ardiendo sale No sé café, qué decisión pero. voy a tomar, la que tome capaz me equivoque. Yo te digo, ojo con la decisión que vayas a tomar, no sea cosa que después me afecte a mí. ¡Se viene! Se viene Martín Contreras y lo sacan a pasear. Y es lateral en ataque para Burlingame. Vinimos rápido desde Burlingame, ¿eh? Vinimos rápido, sí. El otro día la, la, la, el, el GPS nos mandó a cualquier lado, locos. Te dan ganas de decir. Con Vélez al fuerte nos mandó cualquier para cualquier lado. Nos hizo dar la vuelta se, al mundo. Se viene bien. Bien la marca, tranquilo, sin falta, sin falta ahí. Bien, listo, muy bien. Vuelve la pelota al, para atrás. Para ir al y sale. conocimos, no sé, como seis localidades, ¿viste? Sigo, nos sea, ¿sí? está mandando el... Sale con paciencia Gaballito ah, y se tira Lucho Tranto y no pasó nada. arco para Burlingame. arco número. 363 a los 20. Perfecto. A la quiniela de la provincia de Buenos Aires. ¿Y mañana? Partidazo, mañana, partidazo, pero por la división D de Futsalafa Vamos, el Fortín Que recibe a San Martín de Bursaco Entonces yo se lo digo finamente Mañana desde la Malfitania ¿Ah? El club atlético Ya está, ya la gente lo entendió Club atlético Vélez Arfi No, muy largo, muy largo lo hace. Va a recibir ¿Ah? y se va a complacer De ser bueno, transmitido Bueno, Se viene por Urden, ya, ya está, pa, ya está no, Pelotazo hombre. O Saqué arco para caballito. Disculpe la gente que no está viendo, ¿no? ¿Cómo que disculpe? ¿Qué? <risa> Acá dice, hola Fede, ¿cómo va la primera? 0 a 0, a, cero. a cero. Clara Beatriz, la encina, dice eso. Se viene la presión de Burlingame que hace efecto oh, muy bien. Se viene. Oh, ah, lo, lo tocan, lo tocan. Sí, juez, lo tocan. Falta, tiro libre. Esa falta fue transmitida gratuitamente por el streaming de Facebook a través de la Hora de Urlingan Deportes. Hizo un agujero en la cancha. ¿Con qué lo tapamos? Con materiales morri. Con materiales morri. ¿Qué <risa> materiales morri? <risa> materiales para tapar este agujero que se hizo en la cancha? <risa> te hizo un agujero en la cancha. No te pasa nada. anda materiales morri. Necesito que en el entretiempo, necesito que vos me me des la publicidad de la te bonita. Te lleva a bus. Uh, uh, uh, Se ve bien, uh. bien, bien, uh. bien marcado. ¿Cómo es que decía el Bondi hoy arriba, no sé qué, de Burlingame? Ah, el desquiciado. El desquiciado. El desquiciado de Se viene caballito, la marca está bien de Burlingame. Ahora el arquero Lucho, sin falta, muy bien. Sale el arquero jugador. Bien lucho, bien lucho. ¿Y si, el parque, si, y si el partido se te pica, anda a comer una picada de la bonita. Picada la bonita. La bonita. Esas son cosas mías. Se mete mi tema. El, la parte del chiveo es mía. Que ahora, es ahora hacemos chivo. Ahora hacemos chivo. <risa> la parrilla. La parrilla. La parrilla. Vuelve piché. la parrilla. Se, se viene Burlingame, ragio, ragio, ragio. ¡Ragio! ¡Ragio! Uh. ¡Bien! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Tomás, Ragio! Aprovechamos el tiempo. Seba Bus, vamos a la salada, miércoles y sábados, llamalo a Seba Bus, 15, 41, 74, 92, 68, eventos en general, casamientos, excursiones, viajes egresados, viajes escolares, mejor servicio, micros habilitados, responsabilidad asegurada, y subite al bondi que dice el desquiciado de Birmingham, y después vos contame, además, además, vos suponete que armás tu previa, y ellos te llevan el boliche Está buenísimo, ya no importa la edad que tengas Si te juntás con lo de 60 oh, ¿Te acordás cuando salíamos a bailar? Bueno, pues alguien va a tomar, entonces no podés manejar Repita el ¿Quién número ¿Quién maneja? Cebabús? Entonces el número de Cebabús es 15 41749268 Bueno, muy bien Los árbitros están charlando allá en mitad de la cancha Después tenemos <risa> ¡Eh, la bonita! Lo mejor en fiambres y quesos desde Morris para el mundo, como decimos nosotros, en Villegas 1794, ahí es donde yo voy a comprar, ahí enfrente al bulevar. Y si no, el otro día estuve en otro local que ellos tienen ahí en Cañuelas Norte, 3255. Llamás a 3527 4021, 7508 2614, La Bonita. Yo te digo una cosa, andá dando vuelta por Orlegan, pasaste pues te fuiste a San Miguel, te fuiste a querer buscar la ruta 8 para ir a Córdoba. Ah, Pordo, también está. Pues, si te metés, doblas a la izquierda, te metés y vas a comprar a La Bonita. Perfecto. Una cosa de loco los precios que tiene, yo no entiendo por qué la gente compra quesos y fiambres en el supermercado no compre más, no, no compre no más entender. no compre más Hay una diferencia pero abismal no compre más sale caballito, pelota en el medio, nada y saque lateral para Urlingan. está bien Urlingan, Urlingan está bien Urlingan está bien, lo que nosotros no sabemos, cuánta gente nos mira porque después nos conocen por todos lados, yo estoy sorprendido nosotros, bueno, que somos una escaladura, están jugando muy bien. Mantienen la pelota. Urlingan mantiene la pelota con Raggio, con Diego Galera, con Fede Correa, con Diego, co Diego de vuelta. De ahí. ahí está. vamos moviendo la pelota tranquilo, esperando que Caballito salga. Caballito no sale, lo no esperan en mitad de cancha. No porque estos chicos saben jugar. ¿eh? Uno va a tener que romper, ¿eh? Sí. Uno va a tener que romper. A ver quién rompe. Rompe y raja, vamos. Vamos, Tomás. Fede. Uno va a tener que romper, si no es lo mismo. Y podemos estar así, tipo el capítulo de los Simpsons. Vale. Ahí rompen, a ver. Caballito lo espera a mitad de cancha. Burlingan con la pelota. Mucha responsabilidad tiene que sacarla la pelota. Te para Fede atrás. que toca para atrás con, el ar, con Lucho. Lucho que va a tirar el pelotazo. A ver si lo dejan. Lo dejan y... ¡Uy! ¡Uy! Pelota cerca del palo. Buena jugada de Burlingame. Se salva el local. Y el local la hace fácil. Pelota para el pivot. Se viene Caballito. Nada, nada. Saque de arco. Y tranquilo, Hurlingham, tranquilo, faltando 7 minutos 30 para terminar el primer tiempo que lo estás viendo, ¿por dónde? Por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Se viene... no se viene nadie. No se viene ¿Tiene... nadie, está todo tranqui. Está bueno, todo tranquilo. Bueno, si van a seguir jugando así, pues ya en un minuto, el técnico diga, che, vamos a jugar de otra forma. ¡Rompe! Y nada. El público empezó hasta a chiflar, como Como diciendo, dale, dale, a ver, ¿quién, quién mueve? ¿Quién mueve? Estaría, estaría para, para conseguir ah, no, el, el teléfono de los técnicos, entonces le mandas un WhatsApp con un dedo para abajo, ¿viste? Claro. con un pulgar para abajo, y loco, move un poco. Se levanta la hinchada de los, dos, de los dos equipos. Se levantan y se van al buffet No, mentira. Ole, que hace frío! ¡Vamos! ¿Qué queremos? 6 minutos 20. Y Urlingham con y la cabrera, pelota. Están muy cerrado. El verde espera. Quiere salir de contra. Ahora rompe. A ver. A ver quién rompe. Rompieron ellos y aparece Lucho. Oye, Lucho de vuelta. Se salva a Urlingham. Pelota Se al segundo palo. Y sacala, sacala, sacala. Se salva a Urlingham. Rompió caballito. Ay, ay, ay, ay. Yo te dije, uno tenía que romper. Y rompió Caballito. Uno rompió Caballito. Pelota a mitad de cancha. Ahora Burlingame defiende. Y falta tiro libre a mitad de cancha para el local, para Caballito Junior. Faltan 5 minutos 50. En este ángulo que busqué casi no tengo que laburar. Cuatro faltas para el local, dos para el visitante. ¡Ay! Casi, casi, ah. casi, casi. Casi la recuperaba Tomás Ragio. Pero la pelota es de a en mitad de cancha. ¿Vos ¿No pensás que el Chile estará viendo esta transmisión? No. ¿No? Están está ¿no? <risa> <risa> no, dice. Estaba entrenando, bah, estaba entrenando a los chicos. Hoy claro. pasamos por el club. Y estaba entrenando a los chicos. ¿Estarán viendo esta transmisión en el club? Tampoco. Tampoco, pero escuchame. Entonces, ¿para qué estamos haciendo nosotros? Se viene pelota. Uh, uh, mira, ahí está. Dos, dos, dos, dos. Vamos con la 2. Será una buena decisión salir con la 2. Bueno, veremos, ¿no? A ver. Porque la tiene Tomás. Porque la juega con Lucho y Lucho que se viene y lo dejan salir y pegale y te dejan salir. La toca con. Volví la toca con Lolo. Lolo con.. Uy. Se equivoca a Tomás Ragio. La recupera marcado, Fede Correa. Se viene Fede, se viene Fede, que la larga muy con se viene muy bien. El Lolo, Lolo, gol, nada. Y recupera a Diego Correa. Supieron resolver como con, con inteligencia una, una jugada media entregrada ahí en el medio los dos están muy cerrados ¿no? los dos equipos en cuanto a la mitad Caballito lo espera Hurlingan quiere atacar no lo dejan pasar a Diego, a Diego Galera y pelota para Hurlingan en ataque estamos desde el club 17 de agosto en y redón Yanni Gu dice, hola, Fede, güey. Uh, buenas noches, pasa la pelota por delante, dice, salva a él. Muy bueno, bueno el arquero. Wey. Muy hola bueno Fede, el arquero, Buenas noches para vos y tu papá. Buenas buena noches, Yanni. El otro día estuve en primero de mayo y no te vi, Yanni. El sábado estuve. Yanni, eh. te vi. Pelota con Diego Galera. Sí, Fede Correa, frío, Diego. Se viene Lolo, Lolo Gol. ¡Uh! El Lolo Gol y la pelota por, por la corner, Tiro de esquina para. ¡Urlingón! ¡Urlingón! ¡Urlingón! ¿Cómo salió la tercera? Ganó la tercera. A ver. Ganó 5 a 4. Fede Correa que la pierde y bien la marca. Bien la marca. El en mitad de cancha y pelota para ellos 5 a 4 ganó la tercera 4 a 3 ganó la cuarta Y la quinta empató 2 a 2 El jueves, sí, el jueves desde, desde el Club Caballito Sexta, séptima y octava Inferiores Por la hora de Burlingame. No, no vamos a estar el jueves Juega bien, dice. Bien, bien, Urlingan, bien. Caballito que quiere salir y Urlingan que no lo deja. Apretalo, apretalo. Salieron muy bien con una diagonal. Se vienen Ojo. ellos, a ver. Bien la marca y ahora Urlingan. Bueno, el retroceso todo muy del local. Está todo muy justito. Tres minutos 20. ¿Hace frío? nada. No. No. Te, ¿Te parece? Es psicológico. ¡Lucho! Ay. No buscaba el zurdo. Lateral defensivo para el local. 0 a 0 estamos desde Villapuey Redón. Pelota para Burlingham. Dice, tenía, acá sigue hablando, Gianni Wood, dice, vos vas cuando juega 2006 y mi hijo juega 2005. No sé ni a qué hora llegué, creo que llegué como a las 4 y media. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se viene, se viene, se viene. Se viene Caballito. Muy bien, el respuesta de Lucho Tranto, otra vez, viene el arquero de Burlingame. No, lo que yo no sé es a qué hora juegan las categorías, no tengo ni idea, yo llego, caigo. Él vive así, yo y... se le digo así entre nosotros, que Federico no me escucha. él vive así, vive así. Si te encuentra, te encuentra, me dice, papá, nos vemos en tal vamos a transmitir. Bueno, un poco de exageración me viene mal. Urlingan, está todo muy ah, está bien está bien la defensa de Urlingan está muy bien pelota para el Pero local a mí no me gusta cuando se pueden jugar en el área de ellos porque aumenta aumenta el riesgo viste ellos tienen el riesgo para no no, ah. no hablemos no hablemos de cosas sin solución por favor ¿No? hablemos de cosas como esto sí sí sí a ver uh, apretalo Ay nada listo bien no pide la pelota Mira lo tenés ahí, mirá. Ah. Se vienen ellos. La pelota se fue, se fue, se fue. Fue, se fue. Muy bien. Bien, bien, bien, bien. Jugamos los últimos dos minutos del primer tiempo. Estamos 0 a 0. Partido trabado si lo hay. Lolo. El zurdo. Martín. Sigue Martín. Le cobran falta en mitad de cancha, eso no fue falta, juez. ¿Qué ¿Qué? Estamos en faltas, a ver. 4 a 3. 4 a 3, no se movió, 4 a 3. Pelotazo del arquero al pivot. Se viene caballito, caballito, caballito Ojo, al muy segundo. Nivel, eh. Y decía oh, que el segundo palo igual, no llegó. Igual iba a, cerrar, iba a cerrar la jugada porque llegó antes en defensa de Hurlingham, así que ahí no pasaba nada. Por suerte. Un minuto 25. Un minuto 25 para ir al buffet, digo, para terminar el primer tiempo. Hay que estar más tranquilo, hay que estar más tranquilo, pelota para el local. Ojo ahí. Buena jugada de Caballito. Están buscando siempre pelotas en el segundo palo. Hay que estar atento en eso, hay que estar atento, ya la segunda. ¿eh? Sí. La... Te están apretando, salí de ahí, bien se te va. Sí, sí, no, no, no se fue. No se fue. Ay, mira vos, le queda el oh, arquero. El arquero, el arquero el que el busca Lolo Lolo. salir. Y Lolo, Lolo, Lolo. ¡No! ¡No fue! ¡Qué cobró! Mano le habrá cobrado, porque falta no fue. Se habrá, viste, como queriendo pararse. Y sí. le cobraron manos o sea, ahora, ahora voy a bajar y voy a prender. y luego, ¿qué, qué eh, pasó? Pelá, pila, pila, pila, pila, pila. Que, ¿qué te, te cobraste? No entendemos. <risas> Se va usted, me, me echa. echa? Sí, dice, tarjeta roja a la prensa. Bueno, 20 segundos. 20 segundos finales. Lindo momento para meter un golcito. Porque lo desequilibras totalmente. Pelota para Urling en la mitad de cancha. Faltan 15. Vamos, vamos que segundos, me gusta esta, eh, me gusta, 12 vamos. Nueve segundos. Lolo, el Pilota que me pasó cerca del palo. Era buena, era buena. Nueve segundos. Juega caballito y Lolo y Lucho. Aguanta, Lucho. Dos. Lolo. Termina el primer tiempo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Cinco minutitos, volvemos con el segundo tiempo. Cero a cero estamos. Movió el local ahora. Y Urlingan es el que espera. Vamos. Hay que romper, hay que romper. El que rompe gana, dijo acá. Rompe raja. Cancha chica, es verdad. ¿eh? Es una chica. cancha chica. Me estoy perdiendo el Ana Anabela CQ. buenas noches amigo, qué frequeta terrible. Nosotros encima, si bien estamos en un ángulo ideal para la transmisión, lo que encontramos es que la ventana está rota. Entonces entra todo el viento. Entra de fuera. todo Nos pusimos en el lugar ideal, como siempre. Yo decía, ¿por qué hace tanto frío? Miro y digo, está rota la ventana. Bueno, ¿qué le va a hacer? Se viene caballito. Pelota en mitad de cancha, a ver. Ahora sí Lolo, ahora sí. Ahora sí Lolo, tira un caño, ahí está, viene con el arquero. Los viene el arquero saliendo también. O sea, si el arquero no lo cerraba hacia el Lolo, estaba muerto el tipo. Se venía y el Lolo también, gol, ¿eh? Se venía el Lolo gol. Y la vuelve a pedir, Lolo. Lo que pasa es que la cancha es chica y entonces, este... Ahí, ahí está, ¿ves? ¡Ay! Casi, casi, pero es esa, es esa. Es pelotazo a Lolo. Transmitiendo desde la hora de deportes de Hurlingham. Ay, ¡Ay, ay, ay! Lo ay, barraje con ay, ay. el disparo y el arquero muy bien. Llevamos con nosotros el espíritu deportivo de nuestra localidad de Hurlingham. Sí, Fede, sacala. Fede, sacala. Bien. Rebota y es para Burlingame. La cancha es simpática, es cómoda, tenemos mucho espacio acá atrás para transmitir. La luz cae sobre la cancha, así que para ustedes, para la imagen, está 10 puntos, espero, digo yo, pienso, no parece. Dale, la para atrás. No, está más La tenés bueno. que sacar, Tomás. Bien, ojo. bien Tomás. Bien, bien. Aparece Fe, sacala Fe, sacala, Arque. juega con el arquero. Pelotazo eh, de Lucho. ¡Uh! Peor Travesaña. Mira. Mira si bajaba 60 un, poquitito un poquitito Era un golazo, era un golazo. Apretalo, apretalo un poco que pierde, Dale, apretalo. No lo dejes. No lo dejes, Lucho, bien. Diego. Tijereta no, eh, eh. y sal arquero claro, y vamos Lucho, sale vamos Lucho. Lucho, Lucho arquero toma Lucho, la iniciativa. Eh. Bien Lucho. De vuelta, ahora a Lucho. Tomás. A Lucho, a Lucho, Fede. A Lucho. Tomás. Diego, Diego, Diego, Diego que quería tirar un caño. Como somos de Hurlingham esto es futsal y rock and roll, o sea, vamos al mango, vamos a ver la cumbia pasa. vieja. Me gusta la cumbia vieja, bueno, es, es futsal y cumbia, ¿viste? ¿Eh? cómo se llama el personaje ese del que se ríe? De la serie, de la serie esta... De... Pelotazo del lo... Pelotazo del lo... ¿cómo se llama? ¿Qué hace? No, no sé, pa, no sé. Es la serie favor. esta de que te gusta a vos, la del... Los, no, eh, ¿cómo se llama la serie? La que pasa a la televisión pública ¿El Marginal? Sí, El, el Gordo, ¿cómo se ah, llama? Ah, sí, bueno algún diga, no ¿cómo No se llama la <risa> <risa> Morcilla <risa> Morcilla, bueno, algo de eso era chorizo <risa> de Lucho Hablando de Marginal, díganme cómo va ¡Se viene ¡No! ¡Y gana Hurlingham! ¡Y ganen, ganen! Porque vinimos... ¡Ese <risa> te Ahora el marcador Hurlingham faltando 17 minutos. Bueno, lo bueno es que ahora el partido se supone, la lógica dice, que se va a abrir y que vamos a ver juego más abierto por parte de los dos equipos. Vamos a ver si eso sucede. ¡Sos un genio del futsal, pa! El sejeño futsal, ojo. Sáquenla. Es verdad, se viene. Falta, tiro libre para Hurlingham. Y anotame una falta. Pela, pela, anotame una falta, pela. <risa> te va a escuchar y después te va a decir, Mira, tengo que hablar con el que transmite, dice, porque... Tranquilo, Lolo, tranquilo. Gana Burlingame 1 a 0. Y hay que decir que ya perdió Tuzengó, que ya perdió Comunicaciones. Este resultado viene perfecto hasta ahora. Hoy está jugando al viar también. Hay que ver, hay que ver, hay que esperar. Pero Burlingame está haciendo lo que tiene que hacer, que es ganar. Y de visitante. Se viene a tomar ragio. No le cobran falta. Fue a ese. Y caballito que mantiene Pueda la que pelota. Y sigue bien, Lucho. Bien el capitán de Hurlingham. lo ves por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Gana la visita, gana el triangulito 1 a 0, estamos en el segundo tiempo, estamos en el barrio de Villa sí. donde de la capital ah. federal y puede ser que se venga el segundo si sí, se abre un poquitito un poquitito bien, más. Bien. bien la marca se viene Tomás ya. y ahora es palo y palo palo y palo, palo y palo y bien bien, bien, marcado. No. No. Bien, marcado. No. bien marcado no fue falta eso, pero bueno no, eso no fue falta. Que no me hagan enojar. Es martes. Es martes. Ya vengo enojado por el resultado. No me hagan enojar. No me hagan enojar, que ya vengo... Me voy a dormir, ¿eh? Cualquier cosa me voy a dormir. Bueno, a ver. Tiro libre. Si me hacen enojar, me voy a dormir. A ver. ¡Nada, nada, nada, nada! Bien, bien. La gala. Bien, Lucho, bien. Bien, bien, bien. lo buscaba Martín Contreras. Buena jugada de Burlingame. 1 a 0 estamos. Bien, Tommy, bien, Tommy. La pelota que no se va, recupera Burlingame. Bien, tirando el taco Martín y es pelota para Burlingame, juez. Muy bien. Diego, Martín, qué bien que salió. Lucho, ah. ¿Sabés quién está viendo el partido? El Robertito de ese 5 n de la familia Kogan. No me digas que es Diego. Es ah. Diego. ¡Se viene Burlingame! ¡Ahí está! ¡Upa! Tiro libre, pero para caballito. Saludos Diego a toda la burizada ahí en tu casa. A todo el mundo. Mara, beso. Juega caballito, a ver. Urlinga no lo espera. Somos lo que hay. Es una transmisión de potrero, una más que caga. Bien, una... bien, bien, bien, bien. Argentina, país generoso, nos deja transmitir a nosotros. ¿eh? ¿Vieron lo que es esto de internet? Yo estoy muy muy estresado. <risa> Urlinga lo espera, juega caballito. ¿Quiere recuperar Martín? Yo y pensé sigue que la si... pelota para caballito. Yo seguía pensando que el partido se iba a abrir un poco más, pero el local sigue cerrado, los dos, ¿no? Pensé que ellos, por la obligación de empatar por ahí. Se viene Caballito, bien Vi la marca de Martín Contreras y se viene el zurdo. Se viene el zurdo. ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! A parar contra el público. Pelota para Burlingame. Hay que salir. ¡Sácala! Bien. Ahora recupera ahí. Bien, bien, bien. Bien, Martín. Entra el fresco Tan la Luis. próxima vez me vengo con una bolsa de plástico negra con tela adhesiva ancha para tapar todos los agujeros que encuentro en las canchas, loco. Bien la marca del zurdo. Bien Ojo. la marca de Martín. Sin falta, sin falta. Bien, bien. Bien la marca de Urlingham. Y entró Luis. Hay que sacarla, bien. Dale Luis, dale Luis, ahí está, se viene Luis, Diego Valera, el arquero que le sale, mira qué bien que lo hizo Dieguito, ah, saque de arco, sale caballito de abajo, Urlen a lo espera, listo, nada, nada, nada, nada, nada. bien, bien, bien, bien la temperatura en el estadio menos 36 grados. Está lindo, está lindo. Ay, mirá la hizo larga, si no estaba bien, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, vamos Estamos descorchando. ¿Querés otra? Estamos descorchando. No, seguilo, tranqui, seguilo tranqui, igual. Tranqui, tranqui. Bien. Vamos Lucho, Lucho, vamos Lucho. Bien Lucho, bien, bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? Nada, que... Nada. Va a charlar los dos y le está diciendo en este momento, dense la mano, bien, perfecto. Buenos chicos. Pelota allá, juez. Pelota allá es. Saque de arco. ¿Por qué juegan ahí, juez? Ah, se te cantó, bueno, listo, dale. Bueno. Bueno, Federico, no te enojes. No, me hacen enojar, me voy a dormir. Si me hacen enojar, me voy a dormir, ya lo dije. No comparto la decisión del juez. ¡Bien, Urlinga, ¡Vamos! Y vos te calentás por nada que estás sentado acá. Mira cómo estoy, mira cómo estoy. Y si fuera Axel que te dicen, Chuchu, si habían perdido tres puntos, tomá. Nos habíamos cagado. ¡Sacala! ¡Bien! Opa. Atento ah, oh, sale el arquero, sale atento vamos. el arquero de ellos. Faltan 11 minutos 45. Che, loco, esta cantera no sirve para nada, le voy a prender fuego. No puede tener tanto frío, pasa. No más, no sirve esta campera. Acá, como yo le dije a la vendedora, necesito que se Vamos, Uriga, una Vamos metido, vamos metido, vamos metido. Vamos metido. Caballito con la pelota a mitad de cancha. Urriga que recupera bien. Recupera bien, vamos. Te quieren vender esa campera de gabardina, loco. No ha empanada eso. Yo me compré un flor de camperón. Vos tenés ese camperón ese que no puedo decir la marca, que es el impresionante. ¡Pelotazo! ¡Upa! ¡A Luis! ¡A Luis! ¡A Luis! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Bien! ¡Bien, Urlingan! ¡Bien, Urlinga! ¡Bien, igual! ¡Bien, igual! Sale caballito del fondo. 11 minutos para terminar el segundo tiempo. Está ganando el equipo de la ciudad de Carlingham. Estamos en el como segundo sea. tiempo, pelea la pelota en el sea. medio Vamos. de la cancha. Ojo. Se viene caballito. ¡Bien! Bien! ¡Bien! ¡Se salvó Urlingan! ¡Dale, dale! ¡Uh! Hurlingan se salvó de una Bueno, en un, en un segundo pasó de todo. En un segundo Urlingan se salvó. ¡Burlingan! Tuvo más suerte que un abogado, decía mi viejo. Impresionante por pues lo que pasó acá en el área. Hay un jugador caído ya. Parece que recibió un golpe en las partes bajas. Es feo cuando te golpean así. Tenemos un enviado especial que estaba justo en ese momento. Eh, Rolo. Rolo, que soy el enviado especial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó venga, ahí venga, venga, venta? venga, venga. Esto. Ahí viene el enviado especial rollo. de la hora que tenemos acá. Sí, Rolo, ¿cómo fue la, la, la, la situación? Porque no la vimos desde acá. ¿La cual, ¿La, la de RC. La de la que sacaron ahí en la Uy, línea. Y le sacó Lucho un pelotazo, corto, cabecea, la arquero deja corta y se si da vuelta y bueno, no puedo agarrar, pero bueno, estuvimos muy cerca ahí. También. Y acá, y acá casi zafamos, ¿no? No, acá zafamos un montón porque tapa, Lucho, ¿De después quién, zurdo, cabe... tapa Lucho, después no. el zurdo, tapa Lucho, después el zurdo, la patea y el zurdo la saca de cabeza en la línea. Gracias por muy ser el enviado especial de la hora de Burlingame. No, por favor, ustedes. Gracias. Bueno, viste, tenemos un enviado especial todo, ¿viste? Si vos decís. La gente se está, la de la brisa, la se está cagando de la risa, eso me gustó. Esa fue no, sí, Estamos aumentando, si venimos, venimos equipados, ¿viste? Lo tenemos ahí a rollo. 19 personas. No, venimos bien, venimos bien. O sea, la gente se queda acá enganchada con nosotros. Claro, es, es, es generoso el país esto. Qué barro. Pues. ¿Y mañana? Desde la, desde la Malfitani, papá. Desde acá. A cinco minutos de acá. A cinco minutos de acá yo le digo, toma para allá. Véle contra habla para qué lado. ¿Qué sé yo? Ya te, te lo dije fue? como mil veces. Ya me olvidé me, olvidé, me olvidé. San Martín me vive porque Bursaco. estoy enojado. San Mar... Contra San Martín de Bursá. ¿Cómo te o sea... vas a dormir? O sea... Me dejas de joder y te vas a Bueno, está bien. Decidí cosas nada. que a mí no me gustan y encima. ¿Cómo te vas a dormir, Federico? Bueno, me voy a dormir. Dale. ahí está. Mira. ¿Te acuerdas? El día que recibimos no, la... No, te fui a dormir. ¿Te fui fui a dormir? dormir. Entonces, no te hablo más. <ríe> bueno, faltan 10 minutos para terminar el partido. Gana Burlingame 1-0. a cero. Y estamos desde acá, desde... No hagas leña. Redón. No hagas leña del árbol caído. <ríe> <ríe> Como siempre, acompañando a Burlingame. Medio local. ¿A través del streaming de qué? Lolito la abre con el arquero. ¿A través del streaming de qué? Del ¿De ¿De streaming de Facebook. Se viene el pelotazo de luchó. Lolo, el Lolo. Lolo con Fede, Fede. Va tocando Uy. con Lolo de vuelta. Buena parepo con Tomás Ragio. Y la pelota para Caballito que sale de abajo. 9.30. se va. Sé sí que la serie es tan marginal, sé ¿sí que le falta que armen un partido de futsal. ¿Y que El morcillo siempre lo vienten en técnico. <risa> Dale. Sí. Sí, Tomás. Sí, Tomás. Ojo, ahí. cerrarlo ahí. Bien. Bien. Bien. Lo vio, lo vio, lo vio, muy bien. Este juez me cae muy bien. Cami Correa dice: Vamos a triangulito. Y como que sí, por supuesto que camina. Este juez me cae muy bien. Y cobra otra falta más para Burlingame. Ojo con el cable que estás pisoteando. Vas a reventarlo y me vas a hacer enojar. Y te voy a mandar a dormir, Federico. Que la corte, ahora no. Ahora me subí arriba. <risas> bueno, a ver. ¿Qué pasa? Fede Correa con Lucho. Decide jugar con Lucho. Y, Lucho. y Lucho sabe que sí, que la va a tirar ahí, mira mira La mirá, tira, mirá, ahí. mirá. mirá. Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué puntería Qué afiladito que está Lucho! Está tomando puntería. Bajó 60 centímetros, bajó 50. Le faltan 10 centímetros menos y le invoca. ¡Ahí, bien! Bien Mira Mirá, mirá, mirá. sí, mirá. sí, ah, sí falta Lolo! sí falta ¿eh, bien. Bien. Oh, dale. Es esta, es esta, es esta. Sí, sí, sí, sí. Oh, oh, oh, Lolito, bien, lolo, bien. Lolito. Era esa, era esa. Yo quería gritar un lolo gol. Era esa. ¿Qué pasa? Acá a ver, la juegan con el arquero. De vuelta, Metete ahí en el medio a del el arco, área. Al arco, puede tirar al arco. Bien jugado. Bien. Oh, no, Jue Ahora hay que defender Defender sin falta Sin falta Bien, nada Pero allá hay falta Jue En faltas van 3 a 1 Pocas faltas ha marcado el juez este ¿eh? 8 minutos 10 8 minutos 10 para terminar Y el triangulito se.. Está ganando este partido por la mínima diferencia. Gol Convertido en el segundo tiempo. Bien, Bien, Lucho. Bien, Lucho. Ataja la pelota en un solo tiempo. La contiene, ¿no? Bueno, a sacala. Bueno, ahí no sabemos qué pasa por mí. Bien, apuró Caballito y recupera. Gana un córner. Tiro de esquina para... Caballito, Caballito. ¿Qué pasa? Ah, y otro corner más Hay una área que acá lo la tiene te edad, adivina, lo lo que adivinar Lo tenía estudiado, Urlinga lo tenía estudiado, caballito El técnico dijo, le va a pegar el 7 Y sí, la pelota iba al 7 Parece lo que, que el 7 le pega bien, ¿eh? Se viene oro. Lo y... quedó larga. Larga, larga, larga para Tomás Raggio. Y vuelve a entrar Diego Calera. Siete minutos veinte. Y qué calorcito. Qué calor. Nada, nada. ¡Fue! ¡No! Le cobran falta al zurdo. A nosotros no fue, ¿eh? Oh. Siete minutos. Siete, a... siete Ahí está minutos. Siete minutos, Siete minutos, Pedrito. Siete minutos diez, che. <risa> Por si se piensan que voy a venir de traje a transmitir. Bien, soy así y así seré. Uh. Sácala, sácala. Bien. Sácala de vuelta. Bien. <risa> Eso es chincho. Dale, Lu, dale, lolo. Dale, lolo. No. Uh. Hola. Hola, Vamos Hola, papo. para el local. Se viene, se está viniendo caballito. Se está viniendo, ojo. A galope, a galope se viene caballito. Sacala. Sacala de ahí, sí de sí buena vez. Que te hagan falta. Ahí está, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está. Uy, el arquero. Era esa urning también. Viento más rápido. Disculpame, un poco obvia la, la liquidación, la definición de la jugada. El arquero ya lo estaba esperando, hacia media hora. la para atrás. Le dijo, mira, llegaste, tengo la media luna. ¡Eso, eso! ¡Uh! Sí. Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡No! ¿Qué quiso hacer, Taco? ¿Qué quiso hacer? ¡Bien! ¡No! La gente pregunta, ¿qué haces sentado? ¿Qué haces sentado? Se caga de la risa, digo no puede ser. ¿Qué haces sentado? Dice. Estoy muy estresado. Está muy estresado. Ya. <risa> Todos los pelotazos fueron por ese lado, ¿viste? Vamos Urlingan, vamos Urlingan, que falta menos ¡Vamos! seis minutos clavados para terminar el partido gana Burlingame 1 a 0 y lo está viendo por la hora de Burlingame. Así como somos, no la careteamos. Se viene el óleo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Tomás! ¡Bien, Tomás! ¡Lucho, Lucho! sácala, ¡Bien! ¡Alolo! ¡Uy! ¡Uh, ¡Me dentro el travesaño! Se viene Caballito, no le haga falta. Tranquilo, bien. Sacado. ¡Muy bien! ¡Diego Galera! ¡A ver! Diego Galera tiene un caño espectacular. Recibió una falta de atrás. Tiro libre para Burlingame en mitad de cancha Están empatados en faltas Tres por equipo No, cuatro a tres Cuatro a tres ahora Juega Burlingame, vamos Sácala. Bien Lucho Vamos, vamos Tomás Vamos Tomás Sin falta, listo se fue No, no Pilarlo Botón. <ríe> tercera sí bueno, pero el chico de tercera tiene que ponerse ser las pilas y no molestar sabe que esas son las reglas del futsal hoy lo conocen bien cinco minutos clavados y bien la marca bien la marca bien se va, se va, ahí Un buen momento de ataque, un buen momento de resolución de jugada y de lucha de la pelota en lo que es que el espacio dos o tres baldosas. Sí, Tomás. Ah. Se sí. Bien. Mira. upa. Sacaron arquero, arquero jugador, el local. Le quedan cuatro minutos, que es mucho tiempo. Van a intentar el arquero. La presión. Caballito ya empieza a jugar con arquero jugador para empatar. Bien la marca de Hurlingham. Y al córner. Vamos al córner. Cuatro minutos. marquen otra falta más otra falta más y es la quinta para Urlingham Urlingham no puede se, no hace más falta Urlingham. Urlingham no puede hacer más faltas está en quinta falta Caballito está en cuatro Faltan 3 minutos 40. El Chili está mirando el partido. Un abrazo muy grande al Chili. Bueno, a ver. Se ve caballito bien. Urlingam, Urlingam, Urlingam, Urlingam. Martín, ah, uh. subilo, saca arquero jugador caballito, y un de ellos empatan. Fue gol en contra, fue gol en contra, sí. Hay que tener cuidado, no hay que hacer faltas. Ahora hay que resolver. Apretado, ahí está, dale, Martín. Uh Vamos. Oh, Fe. Lolo. Ahí está, al arco, vamos. Al, arco, al arco, al arco, al arco, al arco que usted tiene puntería. ¡Ah, oh, Lucho! Lucho. ¡Uh! uh. Saque de arco para Ya los conocemos los jugadores, más o menos sabemos qué es lo que van a hacer. a sacar arquero jugador caballito está jugando si hurlingham aprovecha si hurlingham aprovecha vamos hay que robar una pelota hurlingham vamos ellos están jugando a ganar dale hurlingham pelota para hurlingham sacala bien se viene galera, uh, Diego Galera por arriba del travesario. Se salva caballito, faltan Sin. palabras. Faltan dos minutos. Se viene caballito y falta y la sexta. La sexta, señores. falta, está Lucho, está Lucho. ¡Ay, Lucho, falta. eh! Partido. va a tomar mucha carrera vamos lucho vamos lucho vamos Lucho bien lucho! bien bien, ¡Bien! Impresionante el arquero de arquero vuelve a sacar al arquero sacar caballito y tenés que apretar bien tenés que apretar si querés ganar, dale bien bien ahí está, ahí está ahí está ¡Tres contra, ahí está! ¡Dale, dale, no! Se vienen ellos. ¡Lucha, Lucho, Lucho, Lucho! Partido emocionante y vuelta. No tenía Burlingame para ganar. ¿Qué Y pide tiempo, caballito. No tenía Burlingame para ganar, eh. Un minuto 15 para terminar. Es lo que siempre hablamos de lo que más nos gusta del futsal. Primero, que es un deporte, una actividad muy, muy competitiva. Si acá no hay nadie que tenga la vaca atada. Puede pasar cualquier cosa, muy dinámico. Como vos dijiste, la cancha totalmente inclinada. Una posibilidad, un factor de ventaja a favor de todo lo que venía sumando el triangulito. Un gol en contra puede pasar, por la velocidad de juego, yo siempre digo que después de ver futsal, ver mucho futsal, cuando ve fútbol de cancha de once parece que estuvieron jugando en, este, en cámara lenta, ¿no? Que, la, que todo fuera muy evidente, Mira, este ya sabés que se lo va a pasar a aquel, ya sabes cómo van a armar. El futsal es, es una velocidad que es lo que vos decís también, que me gusta que lo remarques, que es prueba y error, contá, esa forma de pensar tuya. sobre que en el futsal siempre es prueba y error, que, que se equivoca y sí, y sí, vos sabés, que tenés, vos sabés que tenés pocas posibilidades, entonces las tenés que aprovechar todas y, y después los goles siempre vienen por errores, Sí sí. Eso, eso, es a, a, eso se ve a la legua, a la legua que es así. Esperá que me voy a la legua a ver, a ver si yo lo veo, vale. Joaquín Zorrilla también lo está viendo. Un abrazo muy grande para él, para toda su familia. La pelota de caballito, faltando un minuto 15. Urnega lo tenía. Hay que sacársela, vamos. ¿Por qué no se...? ¿Sabe ¿Es lo que le diría? Segundos, bien, Diego. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Ay, juega caballito, saque de arco, vamos. Veintidós segundos. Para terminar el partido, uno a uno. Hay que cerrarlo. Viene el arquero de caballito también. Listo, listo, se fue. Pelota en mitad de cancha para Burlingame. 13 segundos. Tírase la luz, tírase la, así. Pelotazo. Ay, bien, bien igual, bien igual. Seis segundos. Uno a uno, buen resultado para Urlingam. Hay que sacarla. Bien. Partidazo. Vivimos por la hora de Hurlingham. Uno a uno, termina el partido entre Caballito y Urlingam. Muchas gracias a todos por estar acá. Que ande todo muy bien. Mañana estamos desde la cancha de Vélez. Muchas gracias, como siempre. La hora de Hurlingham junto a los vecinos de Urlingham. Que ande todo muy bien.